¿Quién chinga ¿Quién Agradeciendo al Padre Sol que hoy nos ilumina, ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestros propósitos, nuestras ideas, nuestro fin de venir a visitar al mayor Quintin Lame. Agradecemos a la Madre Agua, que nos da la vida que es la vida, que es mujer. Agradeciendo a este río sagrado que hoy nos toca y nos alimenta. Agradeciendo a todos sus corazones. Agradeciendo al mayor Quintín Lame por enseñarnos la palabra resistencia. Agradeciendo al mayor Quintín Lame por enseñarnos a luchar por nuestros pueblos originarios, pidiendo permiso al pueblo Pijao, al CRIC, a todos los abuelos, abuelas, mayores, mayoras, a los niños, las niñas, a todos los jóvenes, pidiendo permiso a todos los médicos Pijaos, a todas las autoridades de la Guardia indígena, a todos los guardias indígenas por estar aquí bañándonos, limpiándonos con esta agua que es la única forma en que nos podemos limpiar bueno, agradeciendo a los mayores de territorio a los espíritus de territorio agradeciendo a los espíritus que rodean nuestros aguas que los ríos, agradeciendo a mis abuelos agradeciendo a toda la palabra que hemos aprendido agradeciendo a todas y cada una de las personas que están aquí pedimos permiso y nos presentamos ante el territorio dentro de estas aguas, aguas sagradas que para nosotros son la vida que para nosotros son el origen los ríos son sagrados para nosotros porque los ríos cuentan las historias que los ríos son los que limpian y recorren el territorio de arriba abajo. Estas aguas en las que estamos nosotros, vienen, han recorrido una cantidad de territorio y les falta mucho más por recorrer, enseñándonos también esa limpieza de nuestro cuerpo, cómo sale todas esas aguas también de nuestro cuerpo, esas cascadas internas que tenemos también nosotras como mujeres, como mujeres nativas, como mujeres indígenas que estamos hoy aquí en este territorio para saludar al mayor.